entonces ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden y acaban de comprender? Tan embotado está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron?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 Cuando Jesús les dice a los doce, cuídense de la lavadura de los fariseos, no se refiere a cualquier corrupción moral, sino muy concretamente al orgullo, a la soberbia y a la hipocresía, los cuales pensaban en un Mesías triunfal, en un jefe, que con prodigios grandiosos someterían al mundo al nuevo poderoso Israel. Para Jesús no se trata de alcanzar el poder, sino de servir a la humanidad necesitada. Los discípulos habían recibido recientemente una espléndida lección con respecto a ello, lección repetida. En la primera multiplicación habían recogido cinco cestos llenos de sobras, en la segunda doce. Esto significa que el hecho de compartir el pan no empobrece, sino que todo lo contrario enriquece. Esta era la lección que los discípulos contagiados, en parte por los fariseos, no lograban entender. Jesús sabe que se planea su muerte, se siente rodeado de seres humanos inconformes con su propuesta. Hay un germen que está creciendo, que se extiende, que para justificar su muerte, quiere convencer a más personas de lo perjudicial que es su presencia. Detrás del problema del hambre de la mayoría del pueblo Están la actitud de los poderosos Que para perpetuar su posición ventajosa Están dispuestos a atropellar, explotar y matar Jesús sabe que la solidaridad realiza el milagro de tener pan para todos El aviso va para todos Una actitud interior de envidia, de rencor, de egoísmo Puede tropear toda nuestra conducta ¿Cuál de esa levadura mala está infectado todo lo que decimos y hacemos? Al parecer muchas veces nosotros tampoco o hemos entendido a Jesús. No se entiende el mensaje del Evangelio y por el contrario podemos obstaculizar el proyecto de Jesús. nos identificamos con los valores de los fariseos? ¿No somos también a menudo incrédulos? Que el Señor los bendiga.